un caso que tiene meses en la palestra pública y está ya en su fase final, en primera instancia. Y en esta etapa del proceso se han conocido muchísimas cosas se han dado a conocer muchísimas cosas que no se dieron a conocer en la gestión pasada pero que ahora han salido a la luz pública amigas y amigos ahora han salido a la luz pública el empresario en el rondón dijo en el juicio que al gerente general de esa constructora brasileña en la República Dominicana, Marcos Vasconcellos, lo sacaron del país porque si no lo entrevistaban y no lo dejaba salir, no solo hubiese tumbado el gobierno de Danilo Medina sino también el sistema político. Sostuvo que la salida de Vasconcelos, quien hizo las delaciones en Brasil sobre los sobornos que admitió pagar de Brecht, no fue por casualidad. El empresario Ángel Rondón es enfático y dice claramente que si este señor gerente de Odebrecht hubiese hablado al respecto amigas y amigos si que si lo entrevistaban se podía caer el gobierno de Danilo Medina y el sistema político dominicano vamos a, vamos a tratar de interpretar al empresario Ángel Rondón si él dice que se cae el sistema político dominicano quiere decir que todos la mayoría de entes del sistema político del país las figuras más importantes más trascendentales de los partidos del sistema de una u otra forma estaban encharcados estaban enlobados en el caso de Brecht y cuando se refiere al presidente Danilo Medina dice claramente que su gobierno se hubiese caído es decir que los principales funcionarios del gobierno del presidente Daniel Medina estaban hasta las narices en el caso de Breche. Ahora surge la interrogante, ¿por qué no decirlo antes? ¿Por qué no decirlo antes y decirlo ahora? Yo eso no lo entiendo. ¿Por qué no decirlo antes? ¿Por qué en esta fase? ¿O será que Ángel Rondón sabe que se está hundiendo, que se está muriendo y quiere llevarse a todos para el infierno? Me estoy quemando, estoy en la hoguera y yo quiero que todos se quemen conmigo. También dice Ángel Rondón que el procurador, el ex procurador, Jaime Alán Rodríguez, del gobierno del presidente Danilo Medina, le había hecho propuestas. Propuestas como para tratar de enlodar a figuras del PRM. De enlodar, de mancillar figuras del PRM. ¿Por no lo dijo tampoco en el gobierno pasado porque este proceso comenzó en la gestión pasada y si es cierto esto, él debe dar nombres porque se queda todo en un simple rumor él debe señalar quiénes son esos funcionarios del gobierno que están hasta la coronilla en el caso que se lucraron, que recibieron dinero al igual eh, en lo que tiene que ver con el ex procurador cuáles eran esas figuras del PRM que se querían enlodar en el caso yo creo más bien que es una actitud irresponsable es una actitud de desesperación con la que él busca enlodar a todo el mundo más de lo que está enlodado ya el caso está en su fase final, en primera instancia. Se espera una condena, alguien tendrá que ser condenado, saldrán condenados y se tiene que poner un ejemplo. Y este gobierno tiene la obligatoriedad de poner ejemplos, porque lo que más se le exigió a este gobierno lo que más se le exigió al presidente Luis Javier en la campaña era una lucha real, verdadera, eficaz, contra la corrupción y la impunidad. Entonces, hay una gran presión y esos jueces tienen que fallar. Tendrán que fallar y tendrán que fallar a cargo la gente está ansiosa por ver gente presa en este país no importa cómo, gente tras las rejas gente procesada allanamientos incautaciones pase lo que pase eso es lo que la gente quiere ver y yo creo que se van a poner ejemplos con este caso de brecha con este caso se van a poner ejemplos